Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están viviendo el aislamiento? ¿Cómo están viviendo la migración a la virtualidad? Seguro que como docentes con muchísimos interrogantes. ¿Con qué plataforma? ¿Con qué recursos? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo me comunico con mis estudiantes? Con este video nosotros queremos compartirles algunas estrategias y pautas de trabajo los invitamos a iniciar el recorrido con un instrumento que es muy conocido por todos que es el programa del espacio curricular o asignatura bien lo tienen ahí, lo tienen en sus manos, lo tienen en la pantalla para poder leer entonces comencemos primero debemos buscar la unidad o el módulo y dentro de ellos identificar qué deberíamos enseñar en 15 días o en un mes, por ejemplo. No podemos seguir pensando en eh, cuestiones semanales. En los programas muchas veces escribimos un listado muy largo de contenidos, pero los tiempos y lugares de trabajo se han visto modificados. No podemos replicar en la virtualidad lo que hacemos en la presencialidad, es decir, una actividad para hoy y que a su vez esa actividad me la tenés que entregar hoy. El ritmo de trabajo es también diferente. Debemos seleccionar qué contenido es el más importante, el prioritario para trabajar. ¿Qué debe saber o saber hacer nuestro estudiante al finalizar este módulo? ¿Con qué contenidos? Estos interrogantes nos pueden ayudar a delimitar el alcance. Una vez que hemos delimitado el tema, Debemos buscar entre nuestros recursos propios y o aquellos que están publicados en la web que nos permitan acercar el tema, el contenido a nuestros estudiantes. Con los materiales que están subidos en la web debemos ser muy cuidadosos, tenemos que respetar los derechos de autor, referenciarlos correctamente. Podemos ordenar, secuenciar toda la documentación que seleccionemos en un único documento o archivo de texto, en el que iremos añadiendo imágenes, enlaces eh, a sitios web. Buscaremos que los recursos permitan eh, la lectura en sentido amplio, es decir, leer, ver y escuchar. Por ejemplo, deberíamos contar con una presentación o un pdf, un video o un audio y una infografía. A todos estos elementos los tendremos que integrar en una narrativa, en, una, en un relato o lo que muchas veces hemos, eh, más conocemos digamos los docentes es la secuencia, un inicio, un desarrollo y un cierre. Una vez que ya tengamos el material didáctico, podemos pasar a otra instancia ¿Qué deben saber hacer los estudiantes. ¿Cómo podemos saber si nuestros estudiantes han aprendido el tema? Para eso tenemos que eh, proponer eh, actividades en las que puedan aplicar lo aprendido. Tenemos que evitar el tipo de tareas que sea para copiar y pegar. También propongamos actividades que sean desconectadas o que requieran conectarse intermitentemente. Es decir, se conectan para acceder al material, para acceder a las actividades y luego se desconectan. Trabajan con una hoja, trabajan con la grabación de un audio y después vuelven a conectarse para hacer la entrega. También podemos eh, pensar en actividades que sean individuales o colaborativas. Y sabemos que existe una variedad infinita de actividades. Si hacemos un repaso, podemos hacer búsqueda y selección de información presentación y difusión de esa información, comparación de escenarios, la construcción de mapas mentales, infografías, que no necesariamente se tienen que hacer con algún software o alguna aplicación, sino que también los estudiantes lo pueden hacer a mano. Síntesis, resúmenes, estudio y análisis de casos, de problemas, eh, sino también, bueno, puede ser con conexión, escribir en un blog, en un portafolio. También hay actividades que pueden ser eh, autoevaluables y por eso les recomendamos entrar en la plataforma de capacitación de la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa donde van a encontrar más sugerencias de actividades en el espacio que se llama Programa de Contingencia COVID-19. Y para poder acceder entran como invitados. Bueno, nuevamente hagamos un chequeo que eh, estemos ofreciendo actividades variadas, es decir, algunas que permitan la lectura en el sentido amplio, otras que les permita a los estudiantes construir el saber a partir de un hacer, de un reflexionar, de un producir algo y también actividades para compartir. Estamos hablando del PLE, del entorno personal de aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes podrían armar un mapa mental, podemos eh, configurar eh, algún muro digital en el que lo tengan que compartir y hacerle algún comentario a sus compañeros. Eh, a todo... Eh, pero un momento, no nos hagamos todavía los recursos con respecto a las actividades, primero también debemos pensar bien cómo redactar las consignas, explicar cómo deben realizar la tarea, el paso a paso, especificar los plazos y modo de entrega. Y ahora cómo evaluamos. Cada actividad que nosotros proponemos es una instancia evaluativa. Evaluar no es equivalente a un examen, a una evaluación automática. Podemos utilizar los distintos instrumentos que anteriormente mencionamos. ¿sí? Podemos agregar eh, también, eh, compartirles eh, los criterios que vamos a considerar para evaluar estas propuestas. ¿Sí? si van a enviar un video por ejemplo que consideraríamos al momento de evaluar su video por otra parte también podemos darle calidez humana a la propuesta entonces podemos agregar audios o videos con una presentación sintética del tema con orientaciones para trabajar de manera autónoma alguna explicación de un punto central que sabemos que genera dudas en síntesis, ¿cómo deberíamos hacer el camino? Primero, seleccionar los contenidos según los resultados del aprendizaje esperados. Buscar y organizar el material didáctico a ofrecer. Pensar y redactar las diferentes actividades y consignas. Seleccionar los instrumentos de evaluación y compartir los criterios de evaluación. Y luego vamos a Compartir todo esto, ¿dónde? En el espacio o en el entorno que no sea conocido, que puede ser que le enviemos las actividades por un correo electrónico, en un grupo de Facebook cerrado, eh, en un blog o en un aula virtual.